Vamos a pulsar con el botón derecho del ratón sobre el logo de Windows, o una pulsación larga en pantallas táctiles. En el menú que se clic, esta vez izquierdo, en Administrador de tareas. Pestaña Rendimiento. Clic sobre CPU. En la parte inferior derecha tenemos la velocidad base de nuestro procesador, el número de núcleos, así como el número de hilos. En la parte superior tenemos el modelo de procesador y si tiene tarjeta gráfica integrada. En este caso sí, una radeón. Muchas gracias por la visita.